El domingo tenemos una gran cobertura alrededor de la final del fútbol mexicano. Puede ser una noche histórica. Bueno, lo va a ser. Gane quien gane. Fútbol picante previo a partir de las 7 tiempo de la Ciudad de México. Y al terminar aproximadamente 10 con 15 de la noche tendremos análisis, entrevistas y por supuesto el festejo del campeón. Sea Santos o sea Cruz Azul, aquí estaremos. Felipe Ramos Ruiz en la mesa de Fútbol Picante para analizar lo que fue el trabajo de Fernando Guerrero esta noche. Bienvenido otra vez, Felipe. Y te pregunto, eh, ¿quedas, en términos generales, satisfecho con lo que hizo hoy? el? Se fue a echar una siestecita, Felipe, ya regresó. Gracias, Felipe. <risa> no, no, no, andaba en el Sí, sí, David, buenas, buenos días ya a todos. Sí, la verdad, sí, porque hay que, hay que considerar, primero, que no, no influye en el marcador del partido no influye en, en cambiarle el, el rumbo al juego y eso es importante cuando arbitras un partido de este, de este nivel. Eh, lo que sí no estoy de acuerdo es que eh, el, el árbitro confunde el darle fluidez a un partido con no amonestar o no expulsar. Eso sí no está, no está bien. Fernando Guerrero le dio fluidez al juego, pero deja de, de, de sancionar algunas faltas muy claras y deja de amonestar. ¿Sí? sobre todo en las simulaciones, porque hubo dos simulaciones dentro del área de penal que tenía que sancionar. ¿no? Eh, por ejemplo, esto, esta, el detener a un adversario cortando un avance tiene que ser tarjeta amarilla forzosamente. No quiso mostrarla. ¿no? De ahí se agarraron a jalar, se agarraron a jalar y el primer tiempo fue, terminó, terminó ríspido. Aquí la falta de compañerismo fue algo que no me gustó de Fernando porque permite que estos jugadores se le vayan encima al asistente. Está bien, se equivocaron. Se equivocó el asistente y se equivocó Fernando Guerrero porque era tiro de esquina a favor de Santos, pero permite que vayan y le griten a su compañero y eso no, no me parece lo correcto. no. Almada nuevamente todo el partido se la pasó protestando. Montaño tuvo un trabajo terrible tratando de controlar a los dos técnicos. Esta jugada debe de ser de tarjeta amarilla, pero no, no, no, no la aplica. no. Entiendo, salió bien, no tuvo problemas, pero, pero para arbitrar una final hay que... Hay que eh, aplicar las tarjetas correspondientes y no, no tratar de guardárselas. ¿no? Ahora, sí, Felipe, esta orden, agrada... esta orden de Miquel Arriola, porque Miquel Arriola lo dijo hace dos, tres días aquí mismo en Fútbol Picante, de que la orden era darle continuidad a los partidos para que eh, fuesen más espectaculares o más llamativos en, en, en la televisión. Esa orden me parece que es, es muy positiva, ¿no? ¿no? Yo estoy de acuerdo sí. que faltaron tarjetas amarillas, faltó prevenir que haya cierta violencia o exceso de rispidez en el campo, pero en términos generales lo hizo bien. Sí, o sea, es lo que te estoy diciendo. Le da buena fluidez al juego, ese es el pequeño detalle. Yo creo que a los directivos les deben de, de dar primero una charla de lo que es control de un partido, de lo que es una final de ida o vuelta, de lo, de lo que es eh, eh, la conducción, porque no es nada más decir hay que bajarle a las, a las, a las faltas. No, no, no, no, esto, esto conlleva otras cosas, no es nada más... Ya dejen de, de sancionar faltas. No todos los árbitros, David, compañeros, tienen la capacidad para hacerlo. Y en otros casos hemos visto que, que se han ocasionado jugadas violentas de, de, de, de tarjeta roja que los árbitros no están sacando, no Oye, están atinando atinadamente. Entonces, per, perdón, Hugo. sí, dime. No, no, rápidamente. Es que, es que es que no es. El fútbol no es así. A ver, no señalen faltas, que el juego fluya para que sea más entretenido. No, no, no. El árbitro está para señalar. Si hay jugadas que él Así aprecia, es. que no son falta, perfecto, que las deje seguir. Pero si las jugadas son falta, las tiene que señalar. Pero Porque Paco, no, tú... se exagera, no, no se exagera No se exagera mucho que, en México, que... a diferencia de Europa es... o no, Sudamérica. No, para mí, para no. Tú, no tienes la capacidad. No. Si no tienes la capacidad como árbitro, lo único que haces es confundirlo más cuando le pides que, deja, eh, que deje seguir el juego. Tú tienes que y en señalar algunos casos provocar que tiene que el juego señalar, ríspido. No, Felipe? Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque esto, esto, el, el árbitro que no sabe manejar esto a, a buen nivel, lo único que va a provocar es que los partidos se, se pongan ríspidos. El, ah. al, los últimos 15 minutos de este partido, del primer tiempo, terminó con unas patadas mm. y unos empujones que no... Si, si Fernando Guerrero aplica las tarjetas, lo hubiera evitado. Hubiera evitado las protestas de afuera de ambos técnicos. Pero bueno, estos son partidos de, de, de, de liguilla, son partidos de finales que creo, que creo que... que... Aparte, ¿sabes qué, David? Creo que uh -huh. el jugador mexicano no está todavía, compañeros, no está todavía eh, como para este tipo de arbitraje, para que les dejen fluir todo. Va a haber muchas protestas, se tiene que ir poco a poco con este cambio, va a ser bueno, es bueno que eviten muchas faltas, pero ni el árbitro ni los jugadores todavía están acostumbrados para este tipo de arbitraje. Y, y estoy de acuerdo esto, entonces, con Paco. Me... Sí, mi querido Felipe, ¿cómo vislumbras entonces la vuelta con el otro Fernando? No, lógico, va a ser un partido totalmente diferente, Jorge. Eh, te lo digo por experiencia. El partido de, uh -huh. de ida nada tiene que ver con el, con el de vuelta. De repente te sale un partido muy fluido, de repente te sale un partido muy ríspido, que el árbitro tiene que tener eh, la capacidad, el conocimiento para poder controlar la ríspidez o, o saberle darle fluidez. Eh, hay, hay cosas me imagino que va a ser un partido más abierto no sé su, su opinión y que el árbitro tendrá que tener una, un, un desgaste físico impresionante un control de las faltas también y sobre todo el, la, que, que aplique correctamente sus tarjetas desde el inicio del partido, si no tiende este partido a ponerse ríspido y hoy tuvo 15, 20 minutos eh, ríspidos que Fernando Guerrero los controló después y los jugadores le bajaron en el segundo tiempo pero hay que tener mucho cuidado en el partido de vuelta. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y nada tiene que ver la ida con la vuelta. Bueno, Felipe, lo de Pablo Montero no es contigo, ¿verdad? <risa> no, no, no, la verdad no. Hay que hablar con Jared. <risa> no hay que ponerle Pensado. la cédula arbitral, no. <risa> no, eso sí Porque no se Se reporta. equivocó, se equivocó. Cambió, la, cambió las letras. <risa> es <de> la <nacional. risa> Felipe, ¿tarjeta amarilla o tarjeta roja? <risa> no, no, roja. Roja, Hugo, roja. Bueno, venimos con Zidane.